Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, madrina. Roberto se conectó, nuestro amado Roberto. Roberto, excelente. Qué bien. Lindo, lindo. Gracias por eh, darme esta oportunidad de volver a hacerlo. Uh -huh. eh, yo nunca me canso de hablar contigo porque tú tienes tema, nunca se gastan los temas contigo. Y como sí. le decía, yo tengo que tener esto grabado Porque para mí es un deleite poder estar con estas personas Que han significado muchísimo en mi vida Tú has sido una inspiración, un hombre que realmente Con mucho amor, tienes un hombre, un hombre que tiene tanto amor para dar Y se nota, y se nota en tu manera de hablar Cómo hablas de Dios, cómo hablas de Jesús Esas cosas a mí me llenan O sea, tú puedes hablar de maravillas Pero cuando tú comienzas a hablar de eso, a mí... Ya me tienes comprada <risa> Wow Ya te tengo en mi corazón Sí, yo sé mm. Bueno, eh, Juan Pablo Yo les digo a mis queridos amigos eh, Ya se están juntando un poquito más Gracias, gracias por venir Gracias por querer vernos eh, Juan Pablo Señal. tiene un montón de cosas para contarnos Juan Pablo vive en Chile eh, Ha sido mi compañero De aventuras Mi compañero de escritura eh, nos conocimos en un curso de escritura el año pasado y bueno, fue fue como almas gemelas que se juntaron en dos extremos de la, de, del mundo y nos sentimos como que somos uno. Y yo te quiero Así muchísimo es. y hasta mi esposo me dijo saluda mucho a Juan Pablo, se acordaba <risa> mucho de ti, tus trenes y tus cosas. <risa> sí, linda, Qué maravilloso. Así que te dejo la palabra, eres libre aquí. Una hora podemos estar grabando por lo menos. Encantado. ¡Hola! ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lindo, lindo, precioso. Gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí. Muchos Qué de lindo. los que ahí van a estar después como invitados, así que vayan haciéndose el calorcito. Excelente. Sí. Oye, yo yo te iba a decir que no hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda. Y feliz, en feliz. Creo que estar... la repetición está al gusto, dicen en mi país. También, también. Claro. Doble o nada. <ríe> Oye, ¿por dónde, por dónde podemos partir? Podemos partir porque Chile está en un proceso constituyente. Imagínate. Después de no sé cuántos eh, centenares de años vamos a tener una, un libro de país, una constitución de todos y para todos, para con todos. Ojalá Dios dios permita y los corazones humanos lo permitan. Ha costado un mundo. Eso es lo primero que quiero, digamos, como poner en la mesa de este banquete, ¿ok? Que no soy tan yo, sino que somos muchos. Somos como 20 millones, entonces traemos 20 millones más todos los noruegos y todos los que están en el mundo repartidos. Me encanta. Me encanta estar contigo. Gracias. No sé ¿qué, qué te puedo decir. O sea, es, es un honor, es un honor. Eres encantadora, eres sabia. Eh, me, es, a mí me sigues inspirando. Me encanta lo que estás haciendo. Hay es que tener infinita paciencia. Infinita paciencia. Yo creo que la virtud, que hay que cultivar es la paz-conciencia. Eso. Bueno, el Señor va trabajando nosotros de diferentes maneras, hay cosas que tenemos que pulir, hay cosas que tenemos que mm. trabajarlas, y claro, esto para mí, como yo les dije hace un tiempo atrás, para mí ha sido un desafío tremendo. Yo no me veía a mis 58 años manejando el Instagram, viendo mm. de esta manera, o sea, era para mí imposible, decía, o no, eso es para mis hijos que están jóvenes, yo no, ya no, ya no. Pero mm. ahora mi hija me dice, wow, ¿y cómo lo hace? cómo lo hace? <ríe> me siento lo bien, me siento bien con la gente que entrevisto, porque yo siento que es un amor muy grande. Mi hija me llamó el otro día, mi hija mayor, y me dice, me siento tan feliz de verte mamá, que estás tan tan... Eh, radiante. mucha alegría, radiante. Haces radiante. lo que quieres hacer, se nota la pasión con lo que haces. Y eso de a mí, una satisfacción muy grande, que una persona tan cercana me lo diga, ¿no? Porque tú sabes sí. que la gente te puede adular y te puede decir cosas bonitas solo para, para pasar bien contigo, pero una persona tan cercana es otra cosa, porque te lo van a decir las verdades. Se, se hace más objetividad. Se hace más certeza. Con Enrique, Sabine, ¿qué tal? ¿Tú también Enrique. estás invitando? Oh, Enrique, excelente que esté acá, Enrique. Sí, está en Alemania, ¿eh? así que estamos en buen horario. Sí. Yo te, yo te quería contar que, que ayer terminé de, de revisar mi, mi tercer y cuarto libro, y es un libro que tiene que ver con mi proceso de vocación de por qué no fui sacerdote, entonces ayer tuve, me cayó el cielo una conversación telefónica del sur de Chile, de Puerto Montt, un amigo que se llama Gerardo Ditzel, y me dijo, Juan Pablo, tienes que cuidar mucho lo que vas a decir en ese libro, que ese libro puede producir muchos dolores, sí. puede mí producir mucho, muchos roces. Sí. Así que borré nombres, Sí, es lo mejor. pongo un, un primer texto que dice eh, los nombres van a ser cambiados, o sea que sí. algún nombre parece va a ser ficticio, para evitar cualquier tipo de demanda y cosas así. Hola Gustavo, mucho gusto, buenas noches. Gustavo Dimas. <risas> Oye, estamos con Roberto también, ¿eh? Sí, sí, así que estamos, estamos los cuatro. Aquí bueno, el estamos, clan, el somos muchos más que cuatro. <risas> <risas> buen equipo, buen equipo. Sí. No, que no se disperse el equipo, que no se disperse. <risas> Saludos Yarras. <risas> Le gusta decirme yarras a este personaje, ¿ah? ¿eh? Muy, muy mexicanísimo, muy mexicanísimo. Sí, bien, bien. Fue linda la entrevista Oye. que tuve con él, también, fabuloso, fabuloso. Yo no la he no la podido ver, no la, no la pude ver porque estaba en reunión, pero la tengo que ver porque yo sé que la tiene alojada, ¿no? Sí, en Instagram. Ya, yeah, sí, sí, hay que, ver a, hay que ver a esa dupla atómica. Sí. <risa> hola Ada y hola Juan Pablo, qué lindo. Hola, Pregúntame lo que quieras, Ada, ¿qué, qué, qué más bueno, te puedo lo contar? Que, lo que quiero preguntarte, bueno... Eh, bombardeame, bombardeame. Lo de la otra vez, eh, bueno, tú empezaste con un libro, el primer libro tuyo es acerca de tu vida. Sí, sí, mi primer libro está aquí. Sí, se llama Desde el mirador de la mitad de mi vida. Si me pueden decir dónde está ese mirador, se lo agradecería. <risa> Le agradecería si alguien averigua dónde está ese mirador. Porque no sé si el corazón, no sé si el alma, no sé si el puente de las almas en Cucao, Chiloé, sur de Chile, no sé si el corazón de Jesús, no sé si el corazón de Ada Escalante, no sé si el corazón de Gustavo, pero hay un mirador desde el cual tenemos que mirar todo, y el mirador son los ojos de Jesús. Ese es el mirador. Y está en el corazón de cada uno. Sí, ese es el primer libro Ada Quería. Sí. Eh, sí, y después se te ocurrió otro más, casi enseguida, porque fue rapidísimo El otro ya lo tenía sí. realmente hecho, o sea, me estaba esperando. ¿no, Eso, maestrísima. Si me conoces desde el interior, <risa> yo tenía los libros. Yo tenía los libros. Yo este, lo, me demoré 10 años en escribirlo. 10 años, les prometo. Y, y es desde que nací hasta los 50 años porque me tuve que poner un marcapaso. Entonces dije, oh, tengo que terminar el libro, que sin una vez, si, si quizás me muero, tengo que terminarlo. Y después, en, en paralelo, claro, escribí Camino al interior de sí mismo, que es un libro más espiritual, más de desarrollo personal y crecimiento espiritual. Eso, eso es todo lo que es mi estudio psicológico, antropológico, filosófico, teológico. Está también la ingeniería, la lógica, pero no la lógica del cerebro sino que no la lógica de la razón, sino que la lógica del alma, que también sabe de matemática y también sabe de cálculo y también sabe de distancias y de cercanía. Entonces, pero eh, mi invitación hoy día es jugar con ambos estadios, ¿no? El estadio exterior que es lo que nos permite estar juntos hoy día y amarnos, querernos, descubrirnos, conocernos, compartirnos y el estadio interior que también podemos caber todos pero que es el que da verdadera vida. Es el que da la vida, ¿verdad? Sí. es verdad. Sí. Y ahora me voy a un tercer y cuarto libro que te conté la vez pasada y, y lo vamos a volver a compartir, ¿Qué? que es un libro que se llama De vuelta a casa. De vuelta a casa. ¿Por qué Juan Pablo Yerri tuvo que volver a su casa si quiso ser sacerdote? ¿Por qué uh -huh. no se fue a ser sacerdote? Uh -huh. Entonces volví a mi casa. Entonces, pero ¿cómo? Si tuve vocación sacerdotal desde los 15 años... Entonces un libro que recorre todo eso. Todo eso. Pero ahí, ahí hago un análisis muy profundo de la iglesia, del mundo, de la humanidad, de todo. Y ese ya lo tengo listo. ¿ya? Y, y el siguiente es una terapia psicológica. Pero el tema es que... el, el gran el, profe, el, dice. ¿eh? ¿Ah, ¿En serio? Si yo... Oh, mira. ¡Ah, qué lindo! Él fue alumno mío. En, en Duoc, en la universidad. Sí, porque eso tienes que contar, sí. también es profesor de la universidad, ¿no es cierto? Sí, hago clases de... de, de clas, hago clases de deformación cristiana. <risa> <No>. <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> hago clases de deformación cristiana. Sí, muy, bueno, muy hay que, bueno. Hay que romper alguna estructura. Sí, sí, sí, y él, él, él fue alumno mío y es un creativísimo. Él, él está metido en todo lo que es el audio, el video, los canales de televisión, la radio. Bien. Es un comunicador innato, además que un, un personaje encantador, muy encantador. Sí, un gran alumno que tuve en, en dúo. Entonces, cuarto libro tiene que ver con esto, no? De que tú regresas a casa, a, tu, a la parte... El tercero, el tercero. El tercero, sí. Sí, el tercero tiene que ver, claro, con mi vocación. Quise ser cura toda mi vida, no pude ser cura. ¿Por qué no pude ser sacerdote? Por culpa mía, me robaron la vocación, eh, me gusta ese término, <risa> grande Colombia. Y Sí, entonces, ¿dónde quedó la perla que yo encontré? Yo encontré una perla en una playa, en un bosque nativo, en flora, en el desierto, tentado por el demonio y salvado por Dios, y yo tuve una perla en mi mano y me la quitaron, se me perdió. No fui sacerdote, me hubiera encantado, me hubiera encantado ser sacerdote. Y, y voy por ahí, conocí el celibato, por, por ahí conocí la Santa Siesta. El celibato se puede vivir, es absolutamente gracia de Dios. El ah. cuerpo se puede sublimar, se puede, se puede domesticar como el presimito del zorro, se puede, todo se puede aprender, todo. Y, y ese libro. Dice se, se se llama, no como... necesitas de una iglesia Un templo para cumplir tus sueños Es verdad, porque tú eres un tremendo Bien, evangelista Estoy de acuerdo, <risa> estoy de acuerdo. Sí. Ayer un amigo me llamó por teléfono Y me dice, Juan Pablo Tú tienes que volver al bautismo Acuérdate que lo esencial del bautismo Es ser sacerdote, profeta y rey Así que tú ya eres sacerdote Ejércelo, consciente, despierto Atento a Dios Reza, ora, me dice, si habla con Dios Excelente, excelente no hay nada más maravilloso que la amistad, ¿eh? o, o que la gente que uno va conociendo en la vida. Oye, y claro, bueno, ese libro termina con un globo aerostático, y con un Jesús que recién está bajado de la cruz, pero vivo, vivo, en un cuadro de un chileno increíble, Cienfuegos. Y, y el siguiente libro es una terapia psicológica, pero impresionante, Gabriela, porque una terapia de toda la humanidad. La humanidad, el corazón de la humanidad se nos enfermó. Se enfermó el mío, el tuyo está sanísimo y una maravilla, Tienes, tienen que cuidar su corazón. Yo, el mío, se echó a perder. Se bloqueó, protestó. Me tuve que poner un turbo, y la cuestión es que yo tengo una tesis que es el corazón de la humanidad se nos enfermó. El ser humano se enfermó. Entonces hay que salvarlo, y el ser huma, la humanidad tiene que ir a una terapia psicológica. Pero no les voy a contar todo porque lo tienen que leer. La cosa es que el paciente es la humanidad y el terapeuta es un personaje que se llama Jesús. Sí. ¿Ok? Pero no es el Jesús que están pensando. No. <risa> yeah. ese, ese libro es un, un juego. Ese libro es un. no un jaque mate, pero es una invitación a, a, a retomar. Absolutamente la capacidad de asombro. Súper interesante esta charla, pero me quedo sin batería. ¡Cárgalo! <risa> salgo, que esté, salgo que esté en el medio de la ciudad. ¡Ponelo al sol! Recargalo. O ¿Sabes que me fascina Recargalo de ti, eh, Juan Pablo? Yo te voy a decir una confesión aquí entre nosotros. Me encanta. Cuando, eh, bueno, tú sabes que yo soy cristiana evangélica de muchísimos años. Amén. Y cuando yo me conocí contigo, fue como algo, una, una revelación, porque siempre uno tiene, te inculcan eso que lo, los católicos adoran, que los católicos esto, este otro, ¿no? Que no están lo. No. Pero cuando te, te conocí a ti, vi ese realmente ese amor a Cristo, ese amor a Jesús genuino genuino, que no importa la iglesia, no importa el catolicismo, la religión, ese amor genuino que tú tienes, eso a mí me conmovió tanto que yo digo que ni siquiera en iglesias evangélicas he visto eso. Y eso a mí, wow. por eso yo te amo tanto, porque yo sé que tú amas a Jesús. Y eso, eso es como, wow, no hay cosa más linda, porque no es una cosa que tú lo dices, tú lo sientes y lo transmites. Sí. Bueno, se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a mis padres, a mi familia, a abuelas, se lo agradezco al colegio, a los jesuitas, se lo agradezco a Juan Pablo Yarri, porque Juan Pablo Yarri atinó, se escurrió, dejó que el río corriera. Eh, yo sentí el llamado vocacional caminando contra, contra un río contra la corriente de un río. Era un río en contra mí y yo en contra de él. Nunca estuvimos en contra. Y caminé contra corriente y se me apareció Jesús. Pero yo fui muy enfermo cuando chico, muchas enfermedades. Desde el año de edad ocupo anteojos y tuve muchos problemas los pulmones, los huesos, todo. Entonces yo conocí a Jesús muy pequeño. Yo pasaba mucho en cama, entonces... Yo en mi cama se acostaba a Jesús también, al lado mío, ¿no? Y, y me hablaba y me acompañaba y jugábamos, mientras todo el mundo jugaba en el barrio, y yo podía mirar desde lejos de una ventana, todo el mundo jugando, y yo en cama, en cama, en cama, en cama. Entonces, eh, esta, esta experiencia que dices tú de mí y que yo digo de ti, porque si tú lo dices de mí, yo ya lo dije por ti y de ti, eh, es solo dejarse convertir, ¿no? dejarse enamorar. Fíjate que estoy terminando de corregir y cerrar semestre en la universidad, y, y yo le hago a los alumnos al final de cada semestre una reflexión personal. Yo no le hago, no les hago una prueba. Les hago, les pido por favor una reflexión personal. Uh -huh. Y han puesto las cosas más increíbles. Lloro amare, amares, amares, lloro, lloro pero de gozo. De lo sí. que escriben, de, de los contenidos, de todo, de mí, de todo. Um, pues se nota que tú impactas ¿Sí? en la gente, ¿no? Tú no eres un profesor que va y dicta una materia y se fue. Tú impactas, tú impactas mm. en la gente. Y eso nadie lo olvida. O sea, tú te tienes que acordar cuando eras niño, hay un profesor que siempre marcó tu vida, ¿no? Y lo que me pasó sí. a mí también, tenía una profesora que hasta el día de hoy me acuerdo de su nombre. Y es porque tú tienes algo que transmites. Mm. Y no solamente es un Para conocimiento. Ellos. Cierto. Y eso es un don. Sí, hay que alimentarlo. Eso no es una... eso. Hay que alimentarlo, hay que alimentarlo, porque uno se puede confiar. Sí. Uno puede sentarse en los laureles, sí. en, el, en el sofá de la vida y decir, ya Dios, ya actuaste, Dios querido, así que yo ya estoy listo. Sí. Nunca estamos listos, o sea, hay que seguir, hay que seguir, Comienza seguir, seguir. confiar seguir. en ti mismo y, no, y, y realmente no es en ti que tienes que confiar, ¿no? Además, además el orgullo, la vanidad. ¿no? Gustavo, eh, justamente de ¿Ya? eso que es el orgullo, es lo más terrible cuando te comienzas a inflar Bien. es ahí donde hay que pincharle fuerte ese globo y tirarlo al suelo. Bien, ¿no? excelente, excelente esa imagen, excelente la imagen, pinchar el globo. Me encantan los globos. Estoy tratando de conseguir un globo, un globo, un globo para colgar aquí en, en, en mi escritorio. Eh, Sí, es que el problema es, es la batalla campal del auro bélico y de la paz que tiene que ver con eh, Dios y el demonio. Mm. Entonces siempre vamos a estar ahí en el medio, entonces uno tiene que tomar decisiones. Sí. Y lo diáfano y lo cristalino y lo maravilloso del alma humana es que opta por Dios, aunque el cuerpo y la razón opten por el por el mal, o digamos bien y mal, para que suene más sí. tierno, ¿no? Sí. Yo elijo el bien, yo elijo el mal. Entonces ayer me decían, Juan Pablo, pero yo le decía a un amigo mío, pero mi pecado, pero mi concupiscencia, mi lujuria, mi, mi rabia, que tengo ganas de que, lo digo o no lo digo, tengo ganas de eliminar a algunas personas. No lo puedo decir, po. imagínate tú. Vale. Chile está en un proceso constituyente y no. el gobierno y el presidente no lo permiten. Entonces digo, digo, que el mar rojo se abra no. ah. y se ahoguen. Es el ese es mi pecado, ¿me entiendes? Tengo mal genio, tengo rabia. Y ayer, ayer confesaba esto, Ada, y te lo confieso a ti, y me decían, Juan Pablo, está fantástico, es tu parte humana, está bien, pero lo importante es que sigas amando a Dios sobre todas las cosas, a Jesucristo. ¿Y qué haría Cristo en tu lugar? ¿O qué te diría? Cálmate, Juan Pablo, vuelve a la paz, Juan Pablo, lo respira profundo. Eso. Lo que sabe hacer tú de maravilla. Respira, respira. Respira, calma. Juan Pablo Baez. es chilena, ella está en un ¿Sí? grupo de escritura también, muy linda. También va a estar ah, en, en el Fantástico. Sí, preciosa. Me ella. encanta, me es encanta que sea. que sea chilena primero. <risa> Yo sé. Obvio, pero también me encanta que sea ecuatoriana y noruega. Bien. Y mexicanos, y todos todo no. los que están. Somos, somos varios que buscamos, que no damos más, claro, con tanta ineptitud. Ah, mira, se unió a mí, ¿viste? Sí. Pero alguien una pequeña duda eh, con respecto a esto claro. de la Constitución en Chile. Explícanos sí. un poquito, porque yo... Como no vivo allá tampoco, no, no tengo mucha idea Escucho solamente los comentarios de los familiares de acá no, y... la, la, constitución chilena, la constitución chilena en los años 70-80 Fue hecha por la dictadura del general Pinochet sí, eso lo sé. Y después vino mucha democracia Vinieron grandes valientes, hombres heroicos, cristianos, no cristianos De todo, mm. pero que llega la democracia Pero una democracia muy cobarde Igual valiente, pero cobarde. ¿Por qué? Porque eh, siguieron la inercia del capitalismo, del neoliberalismo, del dinero, el dinero primero que la persona, y la doctrina social de la iglesia dice que el ser humano está primero que el dinero, y que el trabajo, y que todo, el ser humano y la familia. Entonces somos, somos un país que dice ser hecho bien, pero en el fondo está hecho de puro dinero y para pocos. Entonces la Constitución avaló un sistema político de los últimos 50 años en favor de unos pocos, donde el Estado ni siquiera subsidia de verdad. Y ahora se produjo el milagro porque Dios es grande y el pueblo, el pueblo vox populi, vox dei, el pueblo se levantó. Hablan de despertar, ¿no? Si los chilenos nunca estamos nunca hemos estado dormidos. nos han hecho creer que somos unos dormidos. Pero no, es así. Entonces Chile se levantó el 2019, en octubre, el 18 de octubre, y de ahí empezó un tema para cambiar esa constitución. Mm. Y hoy día, en estos días, está... O sea, se votó, se votó por constituyentes, 155 personas que van a redactar una nueva constitución. Pero el gobierno actual, capitalista de derecha, no, no ha permitido que se reúnan. No le han ni siquiera alajado el lugar para las primeras reuniones. Están en el patio de un edificio. Entonces es una vergüenza, una vergüenza. Es como por favor traigan Europa. Por mm. favor que vengan a conquistar otros que no sean los para no ofender a nadie, sí. los españoles. No se olviden que, que fueron los jóvenes que alzaron la voz, dice. Bien, excelente. Sí, bien. sí perfecto. Mancilla, querida, perfecto. Sí, sí, por supuesto, sí. Cansaron, sí, los jóvenes. Sí, los jóvenes. El futuro es de los jóvenes. Los viejos nos tenemos que ir a la mierda. Después <ríe> hay que, que dejarlo, la embarrada. Claro. Primero dejan el claro, y, y después se van. Claro. Y, ¿Qué y los ancestros, hay que decir los ancestros, los pobres ancestros que están ya en el cielo. Una dice vez una un monja... excepcional, eh, ni siquiera tienen internet, dice Basti. Sí. Pero lo lindo es que lo está viendo el mundo, así que quedamos súper bien. Sí. Quedamos con un país pip. Sí. <risa> bueno, pero, pero rescatando lo positivo... Sí. está en el mejor país del mundo. Tú. <risa> está, bueno, está en los no, lo no verdaderos no me puedo quejar. O sea, está, vives en el, en, el, en el sector del mundo que son los mejores países del mundo. Sí. Así de simple. Sí. Nosotros vivimos en el sector del mundo donde estamos todavía ni siquiera con ganas de aprender. Mm. Porque el otro puede saber más que yo, y yo crezco con el otro. Mm. No importa que sea un gran una gran autoridad un hombre de éxito, o un gran comunicador o un pelotudo, pero con, lo, con el otro, con el prójimo, yo crezco. Y aquí, este país le falta eso. Le falta amar al amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como así. No son pobres ancestros, al contrario. Ah, tendría que hablar ahí con Débora. <risa> Tengo otra teoría. <risa> son los responsables absolutos de lo que estamos viviendo. Por lo menos acá. Juaco. Cada país tiene su, su problema, ¿no? Igual que Venezuela, porque ella es de Venezuela, entonces por eso. Sí. Tenemos... Mm. Ah, claro, pero es que Venezuela es un proceso distinto, porque el proceso de Venezuela lo hicieron los poderosos, lo hicieron los presidentes. En Chile no lo están haciendo los presidentes, lo está haciendo el pueblo. Mm. Entonces sí, sí, pero no voy a entrar tan tan el en no, eso, no, pero no, prefiero no, hablar no. prefiero hablar de otro tema que nos sí, puede ayudar mucho más yo creo que mi quinto libro no, ya tengo todos los libros tengo, ¿cuántos tengo? tengo dos do publicados, dos por publicar y otros dos que vienen pero el séptimo, ¿cuántos son? a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis el séptimo libro sí. va a ser el más espectacular y no me importa que venda uno o dos uno, da lo mismo, pero léanlo porque el Papa Benedicto XVI, ex Papa, Joseph Ratzinger Uh -huh. eh, el panzer alemán es el mejor teólogo del mundo no ha escrito la comunión de los santos y el papa Juan Pablo II tampoco ha escrito la comunión de los santos este es mi regalo máximo de este momento y son pocos los que se han atrevido a hablar de la comunión de los santos Ya va a ser un libro así, cara de palo antes de morirnos va a hacer un libro que se va a llamar la comunión de los santos entonces, ¿qué es lo que es la comunión de los santos? mitad cielo, un planeta, imagínense un planeta, yes. mitad cielo, mitad tierra. Los que peregrinamos por la vida, los que están purgando en el cielo, porque su alma llegó con ciertas heridas, con algunas cosas que no purificaron acá, no arreglamos acá, no arreglamos acá, y las vamos a tener que arreglar arriba. Entonces, y los terceros son los que ya gozan de la presencia de Dios, los santos, los mártires, y todos aquellos que murieron en la gracia de Dios, por ejemplo, cumpliendo los sacramentos, los mandamientos y la bienaventuranza y las virtudes teologales. El que muere cumpliendo todo eso se va derechito a Dios. Entonces hay que escribir de la comunión de los santos porque ellos están vivos a propósito de ancestro, ¿eh? donde me hicieron ahí recién una, una afinación. ¿Dónde oh, pueden conseguir Pero el ese... libro? Dice, todavía no lo has sacado. <risa> todavía no lo he escrito. Está aquí. Aquí lo puedes conseguir. <risa> habla con él, habla con él. <risa> habla conmigo. <risa> y me ayuda a escribirlo. Y tiene un, ah, tiene un bonito rápido. nombre. Yo creo que a fin de año ya lo tienes listo. Ella ella tiene un bonito nombre además. Mm. María. bien, mm. Necesitamos de la Virgen María. Sí, no, ese, ese no lo he empezado a escribir. Ah, bueno, y después, claro, tengo la poesía de mi vida, que tiene la tapa de esta biblioteca, la biblioteca de la poesía de mi vida, tengo como 800 poemas. Wow. Y después el último libro habla de un tema que a Chile también lo voy a sacar la cresta. <risa> Junto con el, de, con el haber querido ser cura, el otro habla de la educación. Ah. ¡Oh! Entonces, qué... Eh, eh, eh, es en el fondo, educar, enseñar o formar. ¿Qué es lo importante en un ser humano, en un niño? Enseñarle, dos más dos, cuatro. ¿Y hay qué? Mm. Educar, ya, bueno, dos más dos, cuatro, ¿y para qué te sirve? Mm. Pero hay que formar. formar. Ese, es, es, ese libro también lo tengo, mm. sí, lo tengo escrito. Recuerda que hay muchos muchos profesores, pero pocos mentores. Por ahí va. Tú tienes que ser una mentora de este mundo. Yo te, te voy a hacer algunos regalos de te voy a hacer algunos regalos de la Navidad eterna del cielo. Yo creo que eh, hay que seguir, seguir, seguir, seguir, seguir. No importan las tormentas, no importa la barca que se hunde, no importa, no importa, no importa el tiempo. Ni siquiera importa el cronos, porque el tiempo de Dios no se llama cronos, no es un tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un kairos, es un segundo que pasó, la eternidad es un ayer y un hoy. Mm, el que sí, murió el año... Mi, sí, el tiempo. Mu, exacto, murió ayer. Se puede medir? Murió, mur, mur, mur. Claro, eso entonces por eso es que lo, es lo, en... para hacer una degresión por eso es que mucha gente no entiende por qué él se demoró siete días en hacer el mundo porque no son siete días o sea él usó su tiempo exactamente. Claro, la Sagrada Escritura lo tiene que... Es que la Sagrada Escritura lo personifica con siete porque siete es el número perfecto. Sí. Siete es el siete, es la perfección sí. de Dios. En cambio, el seis es la imperfección, no lograste la perfección, por lo tanto, el seis, seis, seis es el demonio. La imperfección multiplicada, el imperfecto, lo imperfecto, lo imperfecto. Entonces, el siete, claro, los sí. siete días. El séptimo día descansó. También hay que aprender a descansar. Sí. Pero ese es mi primer regalo, Siempre mantenerse firme y seguir camino. El otro es entre la paciencia y la confianza. Tenéis que seguir a escalante. Tenéis que estar marcando el mundo. No importa el resultado. Hay algo que nos une, que si tú lo nombras, yo lo nombro, pero lo podemos dejar en el misterio. Tú sabes de qué se trata y quizás no, no es necesario que se sepa. Pero, pero la autoformación... La autoformación, el formarse, el conformarse, el reformarse, eh, es lo más maravilloso del ser humano. Sí. No importa cuánto se gane, no importa, la, no importa cuánto obtengamos, no importa cuánta huella dejemos sí. en este planeta, mm. no importa el dólar, ni, ¿sabes qué? Que me atrevo a hablar hoy día contigo, que lo he experimentado más. Es mucho más importante que recibir una cantidad de dólares, de dólares o lo que tú quieras, es recibir que alguien te diga, salvaste mi vida, Juan Pablo, porque estaba decidiendo quitarme si es la padre? vida, mm. y tu video de la caridad me salvó la vida, ¿no es cierto? Mm. Tengo un canal de YouTube sí. que a todo esto el pajarón... Ocupé canciones, esto no lo quería decir para no quedar como estúpido, pero <risa> ocupé, ocupé música y tiene derechos de autor. Y yo ingenuamente dije, voy a mover montaña, le voy a poner música, y resultado es que YouTube me alertó y me dijo, caballero, usted va a poder mantener el, el video, no, lo puede mantener, pero no va a poder monetizar, porque todo lo que se monetice va a ser para los dueños de la canción o de <risa> la música. Ya, amén, lo asumo asumo pero en el fondo es como todo se aprende nunca dejamos de aprender pero se aprende con los demás Sí, se aprende con los demás nosotros aprendimos de ti en el viaje que hicimos de los libros uh -huh. tú, tú fuiste siempre desde el primer día la maestra mamá es más maestra que el maestro y eso es lo extraordinario del discípulo superar al maestro no por, no por ganarle, no, sino, no, que porque el, porque bien, el, sino que porque el maestro bien, ¿no? se, el maestro se regocija en el discípulo. Mm. Jesús se regocija en nosotros, no en sí mismo. Entonces, ahí está el salir, ahí está la, la alteridad, ahí está todo eso, ¿no? Gustavo Dimas, muy buenos videos. Eso va a dar escalante, sí, escalar, no, escalante. Es que... escalante. Tu apellido, eh, tu apellido es de, de subir Justamente, mira, hace años atrás cuando usted? estuve eh, con, Y fui al médico y me dice el doctor Tu nombre, tu nombre, ¿qué significa? Bueno, Escalante. le digo, en latín significa escalar, ¿no? O sea, ir, ir para arriba Y, y, y, dijo, y en latín te, Realmente, realmente vas para arriba Sí, y, te, y, te, y tenemos que seguir, tenemos que seguir sí, okay. Pero insisto, insisto el bien común se construye con amor y se construye regalándose a los demás. Por eso es la foto de portada del libro. Es original de mi hijo sin derecho de autor para tercero. Ah, claro, Yo claro. tenía la portada sí. de mi libro, soy yo, así que no, no tiene derecho de autor, soy yo. Exacto. Es, es, esa, no, esa, no esa, esa, esa esa portada, está fenómena, está epifánica está transfiguradora porque el lector va a tener que iluminar lo negro mm. nosotros te vamos a iluminar tú, te ilu tú, tú nos iluminaste tú tú te iluminaste para nosotros nosotros te vamos a iluminar lo negro del libro eso es cuando yo lo vi la primera vez que vi tu tapa esa, esa portada eh, dije excelente, está extraordinario Claro, yo al principio dije, yo tuve que pensarlo bien, ¿eh? pero después dije, no, es esa. O sea, lo sentí tan seguro, y claro, recién, sí, no, sí. que está muy oscuro, que mensaje, es que digo, ahí está el mensaje, ¿no? Eso. Por, de, por detrás no Demac, Demacrante, deprimente, golpeador, doloroso, torturante, pero es un grito que, se tiene, que tiene que ser escuchado. Mm. Ahí está la esencia de, de ese libro es un, un grito que tiene que ser escuchado no importa que sea nuestro grito eh, es tu grito y yo sé que es tu grito y es mi grito y es nuestro grito pero es por otros es por más muchos más allá claro, lo, por lo los niños que de vienen contar, de contar una historia o de contar eh, qué me pasó o qué no me pasó es justamente para poder alert, no solamente alertar sino darle un, Ale... un aliento a otra persona que a lo mejor está pasando lo mismo decir decir, oh, se puede salir hay una salida, o sea, mírala ella ahora, mírale qué podía haber sido su vida, entonces todo eso es como, eso es lo que te da ánimo a seguir adelante, poder sí. contarlo, porque tú vas a hacer sí. un cambio en otra persona, o sea, mira, que una persona pueda ser cambiada por medio de ese libro, yo me doy por satisfecha. Sí, y hay otra cosa, Aba. dejarte también transformar tú, mm. porque cuando uno escribe un libro, Escribir es buena medicina y la pluma sana las heridas. Entonces, cuando tú escribes un libro, te transforma. O sea, te, te, te, te purifica, te equilibra, te hace madurar todo. Tengo más regalos para ti. Mira, yo creo que tu, tus columnas vertebrales, los pilares de tu catedral, si es que querés llamarle catedral, lo que tú quieras, tu estadio, tu, tu no sé, tu panteón, tu, no sé, tu, tu acrópolis, ya, tiene que ver primero con la ternura. Tú tienes que anotar la palabra tener ahí ternura, eres pura ternura. En el dolor, en la prueba, en el, en el sufrimiento, en el abandono, en la crueldad, en el golpe, en, en, en todo te mantuviste tierna. Hasta hoy día eres ternura. Lo otro que eres, eres de un encanto, de, de, de, de, de un de un regalarte por amor, mucho más que yo. O sea, tú, tú hablas de mí, en el fondo eres tú. Eh, a mí me falta mucho, me falta pero muchísimo, muchísimo. ¿No? Como que no me permito de repente madurar, aquilatar, eh, santificarme más, eh, como que no, como que me quedo de repente en límites cerebral, en límites de las pasiones, de, de, del enojo de la rabia, me quedo como en lo físico y tú eres una mujer de vocación eh, de, de puro salir puro salir, puro salir, tú puro sales, yo creo por eso enamoraste a tu marido. Estoy haciendo un curso ahora, bueno yo estoy haciendo varios cursos me estoy alimentando bastante excelente, no te... si quiere algún curso avísame, si quiere algún curso avísame, porque tengo también y ahí tengo, es una de las partes donde yo tengo que buscar mi misión en la vida, ¿no? Entonces hay varias eso. maneras de cómo sacarlo. Y realmente eso pero, me está dando vueltas, vueltas, vueltas a la cabeza, ¿no? Oye, Tiene que tener un pero te voy que a dar tu misión. Pero te voy a dar una alerta. Sorry, te voy a dar una alerta roja. Un danger SOS. Tony Robbins, Juan Pablo Yari, Carolina no sé cuánto, el mundo entero. Te pueden decir, Ada Escalante, no, tú tienes que ir por acá. No. al único que hay que escuchar es a Jesús. Mm. Es el que te tiene tiene todo claro de ti, te hizo. Dios Papá, Dios Hijo y Dios Espíritu te hicieron. Te conocen entera. Al que hay que escuchar y preguntarle, el único mentor de los mentores, el único coach de los coaches, se llama Jesucristo. Sí. Y es tan creativo y tan extraordinario que pasa por la vida Pasa por la pasión, pasa por la muerte y la resurrección, que nosotros todavía no pasamos hasta el final de los tiempos. Entonces, ojo con este punto, porque quizás no voy a tener las palabras para decírtelo, pero quiero que me sientas, quiero que me escuches y me leas desde el alma. No necesitas tanto más para hacer milagro en este mundo. No necesitas tanto más. Necesitas estar contigo en comunión perfecta o casi perfecta, en paz como yo también tengo que estar y regalar lo que Dios te ha regalado mm. y, y, y, y, lo, y, y, lo, y tú tienes el don del milagro de multiplicarlo mm. entiéndeme eso por favor, sí, Ada, sí, te sí, regalo sí, eso Te entiendo, te tú te, entiendo, tú te claro. lo puedes mira, lo puede confirmar la gente que lo, que lo confirme que te confirme así como un obispo te confirma en la confirmación sacramento de la religión católica, no importa, pero yo te confirmo y te confirmamos que eres maternal, sabia, muy buena amiga, fiel, profunda, transparente, auténtica, verdadera, te puedo tirar millones de piropos. Lo único que yo pido a Ada Escalante, mi Ada madrinísima, es que cuando se sienta se vaya a sentar y te senta en su escritorio eh, te mire en el espejo de Dios y no salgas tan lejos a buscar lo que tienes y lo que tú ya tienes por repletitud y más que Tony Robbins más ojo y más que, que más que todo y todas y cada uno en su tesoro yo, yo hay gente que aquí no conozco, entonces, amigo, me tengo que conectarnos sin antes despedirme. Besos y abrazos maestrísimo Lindo. Este. Sí, es un joya. Por algunas tonteras mías nos dejamos de ver un poco, pero yo creo que igual nos seguimos amando. Sí, él te quiere igual, te quiere igual. Sí. Usted, a veces uno se, se empapa demasiado de otras cosas y no, no se va a la esencia de que uno realmente tiene, ¿no? Sí. Eso es lo que uno tiene que compartir, la esencia de uno mismo Exactamente Muy bueno Qué lindo Me dejaste pensativa Convéncete sí. No, sí, estoy convéncete. Yo tengo, ya estoy no, tengo convéncete. lista Yo tengo una carta que me escribí a mí misma Y me la leo todos los días para recordarme quién soy Nunca olvidarme de quién soy, volver a. Yo, no, yo. Yo te voy a mandar algunas cartas de amor. Va a ver. En serio. Te voy a mandar algunas cartas de amor porque yo a, mi, a, a mis alumnos les digo que. ¿Qué pasó con las cartas de amor con esto de los celulares y la internet y los correos y la cuestión? O sea, se murieron las cartas de amor. Entonces, te, me voy a comprometer así con la gente que está presente, amigos y amigas. Te voy a mandar una carta de amor diciéndote lo que yo necesito y, y, y, y por la comunión de los santos es importante que te diga, porque tú eres, tú eres una mujer extraordinaria. Gracias. Capta, toma solo, toma solo este peso, tómales, toma solo en serio el peso de lo que te voy a decir. Nosotros formamos, fuimos parte de un grupo humano, de gente de todo el mundo. Desde el primer minuto de la existencia del grupo, fuiste tú. Todo, toda. Fuiste madre, compañera, ayudante, eh, mentora, todo. Pero hay muchos complementos, está bien, todos aportamos, sí. pero hay un aporte que sobresale. Podría, podríamos citar otro aporte que sobresalió: Claudia, ok, pero aportes, aportes que sobresalen. Eh, eh, pastor, pastora de ovejas desde el primer día del encuentro de ese grupo humano fuiste pastora empezaste a ayudar a la oveja a avanzar sí. siendo oveja hasta, ¿Entiendes? El día de hoy. hasta el día de hoy claro, claro y, y, y fuiste y eras era la persona que veías si estábamos en la, en, en la mayor venta y le mandaste a 100 personas, o 70 personas la noticia no, por favor, Ada. Ada, eso eres, eres preciosísima, eres extraordinarísima, el cielo se regocija en ti, Gracias. y yo te aseguro, te aseguro delante de la gente que está, que tú ya con tus dos libros purificaste a toda tu gente, purificaste a todos, a todos, están todos purificados, no importa que los lean, el solo hecho de haberlo llevado a la creación, como Dios crea todo, tú creaste eso y lo entregaste y ya esas palabras van a, van a, van a viajar por, por la creación no sé si te, sea necesario que yo tenga que ponerme así ese libro ya, ya es creación ya está en Dios, ya está en el, en el universo ya está en el corazón de, de, de Jesús entonces, yo, eh, mira, todo lo que estoy diciendo es lo que vengo sintiendo hace tiempo si es cierto, Ada, estuviste para todos obvio y nadie te lo pidió cáchate esta cáchate esta por favor Chile, Chile está pidiendo a un gobierno inepto que permita que los seres humanos se expresen en democracia verdadera y el dueño del dinero no lo va a permitir porque la constitución protege el dinero tan desesperado, tan desesperado. tú, nadie te pidió maestrísima mentorísima mía, nadie te pidió y tú te regalaste, mm. listo. ¿Qué tienes que aprender de quién? Lo único que tienes que hacer es ponerte a multiplicar tus panes y tus peces, o tus panes y tus pecados, perdón. Tus tres, tus tres panes y dos peces, y multiplicar, multiplicar, escribir, escribir, hacer esto, esta, esta entrevista. Seguir, seguir. no importa dónde vamos a terminar. Pero Dios se regocija en ti y al que hay que ser felices a Dios, porque vamos a a la eternidad, no nos vamos a quedar acá y no nos vamos a llevar ni un dólar y no nos vamos a llevar ninguna mentoría y no nos vamos a llevar nada y sí, eso a mí me ha costado con... un poquito en esa área porque yo sé que a ti también te cuesta mucho eso de que, cuánto hay que ganar que mm. hacer esto, pero yo mientras yo me sienta feliz con lo que estoy haciendo a mí me digo, no importa o sea, uno no viene por añadidura o sea, va a venir, tarde que eso. temprano eso y, es lo importante y eso, eso es lo que hay que leer hay que leer lo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Porque nosotros estamos, claro, estamos llamados como, como que no quiero comparar, que nos comparemos con nadie, pero pero ellos están quizás en otras paradas. ¿Ya? Mm. No, nosotros estamos aquí para hacer, tú estás aquí, yo estoy aquí, estamos acá para, para hacer el bien, para tratar de aportar al mundo. Entonces, eso se traduce en dinero cuando Dios quiera. Claro. Te fija, si llega el dinero, que llegue. Imagínate que yo a veces me preocupo, ¿cómo, ¿cómo hago llegar este libro? Lo regalo. Voy a hacer una estrategia con este. Este lo voy a empezar a regalar. Lo voy a regalar en PDF, en, en digital. ¿Ya? Lo voy a regalar, regalar, regalar, regalar. Alguien me dijo por ahí, regálalo, que te conozcan. ¿Mm. Reparte tu pan. le escribiste algo, regálalo. Y, y, y, y como dijiste tú, por añadidura. Sí, sí. Yo, yo creo en Dios en esa, en, o sea, que, fu, terminantemente, o sea, todo, todo. Pero yo en esa parte mm. te digo, doy fe de que jamás, jamás, a mí Dios me abandonó, jamás. Y he pasado por mm. momentos terribles. Y yo me aferro tanto mm. a esa palabra que dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y digo, señor, mi hija, o sea, jamás, jamás sí, sí, no. él me ha dejado eh, que diga, hoy oh, hoy día no comí, hoy día me pasé mal. No, no. O sea, siempre en el momento preciso, siempre cuando necesito. Entonces, mm. Y he tenido hasta para dar, no solamente para mí. Mm. Entonces, ¿no? en ese momento que yo, Y yo lo que más anhelo es poder compartir todos los, mis conocimientos, todo lo que he aprendido desde el lapso de estos años, las experiencias que he tenido, cómo he salido de eso y darle a la gente esas herramientas darle, mira, se puede por hacer esto, se puede por medio de esta, de esta manera y eso es lo que sí. yo quiero hacer ¿no? ¿Te, ¿te sirvió, te hizo bien el viaje con la Carola? sí, sí, sí, sí, sí, sabe mucho esa mujer sabe mucho, mucho, mucho ya mucho. no, pero quería tener claro eso quería tener claro sí. esa comunión entre nosotros también sí sí, sí tenemos que después en algún momento hablar de ese tema, pero en, entre nos. Claro. No, no, no, si sí, todo, o sea, yo digo, yo me he estado eh, alimentando de muchas fuentes, ¿no? y en el fondo la conclusión es la misma, todos van hacia la misma meta, y, y como tú dices, tú tienes que buscar tu propio camino, tú tienes que ver para dónde va, para dónde va tu micro. Sí. <risa> Porque sí, a mí, me no. a mí me gustaría, a mí me gustaría, me gustaría, verte, eh, me gustaría verte en algún espacio eh, donde repartas lo que a mí me ha llegado de ti, para que le llegue a muchos. No sé, espero que me entiendas, porque no encuentro no, no, no, no, no, no, no todas las palabras, pero me encantaría verte, por ejemplo, en un video enseñándonos tu benevolencia, tu belleza, tu buena voluntad, tu vocación de servicio, tu entrega, tu morir por los demás, dar la vida, y siento por ahí una, una, algo muy grande en ti. Siempre lo he sentido, y te lo voy a decir, siempre, siempre, siempre. Y no lo digo tanto por mí, porque yo ya tengo muchos tesoros tuyos, tengo tesoros tuyos, los guardo del primer día y los tengo, y los pienso, y hablo con Roberto de ti, y con Gustavo me hablado de ti, y hablo con otras personas de ti, y hablo con mis alumnos de ti, te cito, te cito, te, te, te, como referente, ¿no? Y hablo de Noruega, y hablo de Oslo, y qué sé. Imagínate. Entonces siento la necesidad, quizás te tengo que pedir yo, siento el... el, el el poder verte hablando de eso, de cómo se aprende eso, cómo se gesta eso, cómo se gesta tu, tu luz, tu, tu latido de corazón, eso. En el fondo es lo que Dios se demoró millones de años en tallar en ti, en tallar, en ponerle melodía, ritmo, música, belleza, encanto, eh, todo lo femenino, no en extremo, así, oh, las mujeres que están empoderándose, no, si esas tampoco están así, no, no. yo creo que lo que hay que empoderar es el corazón humano, sí. no los géneros. No, no ¿Qué género? Humano. Exacto, sí, claro. Sí, pues ¿quién, quién, quién, quién, quién, ¿quién puede explicar Pero qué género le... tiene Dios? Yo creo que la conclusión realmente de todo fue la conversación que tuvimos con que tuve perdón, con, eh, con nuestro amado doctor Nelson, que todo, todo se suma al amor. O sea, si tú mm. no tienes amor, no tienes nada. Es... Tú puedes aprender miles de cosas, puedes estudiar miles de carreras, puedes ser una luz en muchas cosas, pero si tú no tienes amor para dar, no tienes nada. Mm. Perfecto. Porque va a ser palabras, palabras, palabras todo el tiempo que vas a soltar. Vamos. Y la gente... Sí, ronda. vamos. Ese, por ahí puede ir tu tercer libro. Mm. Se puede llamar Amor nomás, nada más que Amor. Buena. Mm. Sí, sí, el amor tiene razón. De ahí donde uno busca el amor, ¿por qué? Porque a veces estamos tan egoístas, ¿no? Pensando, es que a mí no me han dado nada, porque mm. yo voy a dar. ¿Por qué yo voy a dar mm. si a mí yo no he recibido nada? Mis padres me maltrataron, yo fui una niña abandonada. ¿Y por qué mm. yo tengo que amar a la gente? Es que ahí es donde tienes que amar. Porque no te dieron, tienes que dar. Y ahí está tu fortuna. Ahí está tu fortuna. Porque yo podía haber elegido en mi vida ser una mujer amargada, triste, víctima de sí. mí misma. Y decir, pero, o sea, tenía todas las razones para hacerlo. Porque sufrí mucho, porque pasé todas las cosas que pasé en mi niñez. Tenía todas las o sea, tenía todas las cartas en mi mano para ser una víctima. Pero yo elegí no serlo. Dije, no, eso, ese camino no es para mí. O sea, pobre del que me hizo daño a mí, porque él es el que sufre, no yo. Yo ya, ya pasé esa, sí. esa parte, entonces yo ya para mí. Sí, hay tres palabras. Mi vida, sí. Mira, hay tres palabras que tenemos que rescatar. La primera es redención. Redención. La obra redentora del buen Padre Dios. La redención salva. ¿No es cierto? Me salva. Tú, Si tú me redimes, me salvas. Si yo te redimo, te salvo. Mira el tema. Dicen por ahí las buenas lenguas que el día que yo me muera, ¿Ya? mi alma se va al cielo y no puede hacer nada más por ella misma no. ojo, yo me, tú te mueres mañana yo me muero hoy día y Juan Pablo ya, Yarrigaray se va ahí, en esa uh -huh. con la rabia de que maten a no sé quién con esta cuestión, con esto ocho con esto pendiente, qué sé yo y nos vamos para el cielo pero el alma humana y divina puede hacer por los que están vivos, los que están muertos no puede hacer nada por sí misma, pero si yo me muero, rezo por ti y tú me puedes rezar. Pero por mí yo no puedo hacer nada. Pueden rezar los que están muertos por mí y los que están vivos por mí. Yo por los muertos y yo por los vivos, pero por mí nada. A eso venimos a la vida. Primera palabra, redención. Segunda palabra que me iluminaste, compasión. Porque tú... Porque tú, tú a nosotros nos enseñaste a redimirnos y a compadecernos. Tú, Ada Escalante, en todo, lo, en todo este recorrido que hemos hecho juntos, tú sigues redimiendo y sigues siendo compasiva. ¿Ok? Compasión, ¿sabes lo que es compasión? Eh, eh, el padecer del otro en mí te compadezco mm. tu padecer, tu enfermedad tu estiércol, tu error, tu pecado lo hago mío, por lo tanto si lo hago mío nos hacemos unidad mm. y la otra es la misericordia sí. que no es lo mismo que la compasión porque la miserere misericorde miserere, miseria pobreza mi pobredumbre y corde, cordia, corazón entonces, el misericordioso es quien ve la pobreza, la miseria del otro en su corazón y lo, y lo hace suyo. Y tú salvaste a todos tus personajes de la vida. Te lo digo, están todos salvados. Y Dios lo sabe. Y lo que tú tienes que también tomar conciencia, y tienes que tomar conciencia de los que están, que el Espíritu Santo se vale sin que nos demos cuenta de nosotros. Y el Espíritu Santo te iluminó que escribieras Galápagos y que escribieras tu nuevo libro y que escribas el tercero, porque el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra de la vida. Sí. Es, es la vida, el Espíritu de Dios es la vida. Cuando el Espíritu de Dios con el hijo y el papá, Dios, digan, oye, quiero que Juan Pablo se venga al cielo, van a dejar de soplar su aliento. Sí. Y mi corazón va a parar. Pum, nos vamos. Me quieren arriba, parece o por culpa o responsabilidad de un bicho, o de una pandemia, lo que tú quieras. Pero en el fondo, esas es tres tiempo, palabras... De, es en el tiempo, de él claro, tiene el control de la vida y la muerte. Claro. Es, es, esa es tu trinidad. Esas palabras son tu trinidad. Y eso es lo que yo he visto en ti. En el fondo, yo en ti he visto a Dios. Y en la gente veo a Dios. Y lo importante es eso. El resto... Hmm. Tres puntos llenos de, de suspense. De hablar, hablar la, abrir las puertas realmente para todo, ¿no? Uno tiene que sí, y, tanto más allá. Sí, y lo otro, y lo otro extraordinario, ¿qué pasa con el no creyente? ¿Qué pasa con el que no cree en Dios, el que no ha tenido experiencia de amor de Dios? ¿Está condenado? ¿Está frito? ¿Está eh, está ¿Está perdido? No, está más, en, está más encontrado que nosotros, porque cuando se muera se va a sorprender mucho más. Entonces nuestra responsabilidad está en iluminar. Y yo creo que esa es tu cuarta palabra, eres una iluminadora, así que tienes que seguir con tu foco y tu linterna y tu ciudad del alma iluminada para guiar, guiar, guiar, y punto. Ah, y un paréntesis, me encanta esto de tu tera, de tu escritura terapéutica, me encanta. ¡Me encanta! Me dijo lo mismo, que le encantaba esto. Está perfecto tu sí. escritura terapéutica. Sí. Yo por ahí me quiero sí. enfocar, o sea, mi, mi línea va a ser esa, no solamente escribe un libro y produce, está listo, ¿no? Que entra primero en ti, conócete a ti mismo por medio de la escritura terapéutica, y ahí tú vas Totalmente. a encontrar la razón para tú escribir tu libro. Porque vas a Te morís, te, te moriste, veo con... Te veo... Te veo con un psicólogo, te veo con un asistente social y te veo con, no, no sé si decir un abogado, pero un, un profesional social de la, de la humanidad es ayudando a, a terapiar, a resucitar, a, a, a sanar. Sí, te veo. Vamos, Yarry. <risa> <risa> Roberto. Con Roberto porque somos bien amigos, fíjate. Nos hemos comido ¿Eh? una hora enterita. ¡No! Sí. ¡Oh, verdad! Así que tenemos que darle no. la vuelta porque si no, no voy a poder grabarlo y no vamos a hacer... Bueno, no. podemos repetir otra tranquila. vez. ¿no tranquila, tranquila. <risa> Los peregrinos no se despiden porque siempre se vuelven a encontrar. Sí, sí, sí. con nuestros amigos va. que nos han seguido, que han tenido paciencia con nosotros, que han estado ahí pendientes... Sí, este, un sí, amor, porque basti. estar escuchando dos locarios, una hora. <risa> Tirva María, Tirva María, Mamá Joner, que qué simpático los nombres, me encantan. Sí. Mamá June, Oye, June. Sí, no, me encanta, me encanta, me encanta, te quiero, te amo, te adoro. Muchísimas mándale, gracias mándale. porque me concediste... Por segunda vez poder estar contigo, esta, hoy oh, precioso. No me quería perder esta oportunidad, así que mil, mil gracias, te quiero mucho. Y gracias por todas esas palabras que me has dicho, las he anotado y Bien. las voy a trabajar en mi corazón. Y Dios sí. me va a guiar para todo eso. Gracias, gracias, gracias. Muy rica. Gracias a ti. Gracias a ti, te quiero mucho Dile dile a tu marido también que los quiero mucho Ah, me encantaría ¿Quién? más adelante un vivo con los cuatro juntos Por supuesto, se puede invitar más gente al, al vivo, así que no hay problema Excelente te toque, Mira, Roberto, cuando te toque a ti, invitamos a Jerry para que se junte <risa> <risa> Con Roberto, con, con Roberto, tú sabes que cortito, ¿eh? me demoro dos, cinco sí, sí, segundos sí, sí. A Roberto yo como que lo busqué cuando éramos, el tema de los libros, lo busqué como un hijo menor, como un hermano menor, como como papá, no sé, lo empecé a buscar, lo empecé a buscar, y, y me di cuenta que era chileno, y, y, y, y le ayudo, le ayudo mucho a Roberto y yo. Me encanta ayudarlo, me bien, encanta, me encanta. Bien, le convido todo lo que obtengo, se lo convido. Me encanta, le, lo quiero, también. lo amo a este personaje. Yo igual sí. soy así, yo comparto todo lo sí. que yo aprendo, voy compartiendo, no me importa lo que me ha costado, yo comparto igual. sí sí si necesitas algún, algún curso, alguna cosa que por ahí tenga que te lo hago por, te lo mando por por interno, también tenemos para compartir algunas cosas que te pueden interesar. Ya, okay, ¿Ya? besote grandote, te quiero mucho, gracias por todas las bellas palabras y que en esta noche hagamos los viernes de amor, amor del bueno, Oye, oh, bonito, yo hago lo bien de algo, pero sí, podríamos hacer algo. Tienes razón, Oriana Ahora sí, ya, me, me voy, ya. si no nos no, no dejan grabar. Chao. Cariño, Noruega. Adiós. Te amo. Adiós. Yo también. Muchas gracias a todos y todas.